Somos las amigas Si sí, es la primera vez que nos veis eh, Somos dos hermanas que siempre compartiremos con vosotras Nuestro trabajo nuestro, eh, Nosotras somos estilistas de novia árabe. Arreglamos a novias Y también tenemos un salón de peluquería Así que si es la primera vez eh, Bienvenido y quédate ahí Porque te va a interesar mucho este vídeo Suscríbete, y, suscríbete. <risa> <risa> y dale like Muchos like <risa> bueno, <risa> eh, Hoy tenemos el gran día El que llevamos esperando muchas semanas la boda de Rebe. Así que va a ser súper interesante el vestido. Recordar que todavía no lo habéis visto. Lo vais a ver hoy. No el... os podéis perder nada. ¿Vale? Claro. Porque van a pasar muchas cosas. No solo es la boda. Son muchas cosas Así que estaros ahí, atentos Os vamos a enseñar Ay, yo voy sin cinturón, así de chula Os vamos a enseñar de, desde nuestra llegada al hotel De cómo la maquillamos, cómo la peinamos eh, Cómo la vestimos, todo, todo, todo Y luego las alas, impresionante Quedaros ahí Hola Hola Ya vais a comenzar La lavación. Aún no les enseñamos cómo lavamos las brochas sí. Obviamente. Las pestañas más bonitas que haya sí. sí. Las más bonitas son las nuestras. ¿Al final sacaste las mismas? Sí. ¿Por qué? Te dije que las dejé O sea, la... las villus. Sí, pero te dejamos una para allí, una para aquí. Hola. Pero y esto cómo pueden ser tan guapas? Sí, es que no se puede, no se puede, no me gusta esto. ¿eh? ¿Qué pasa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Seguimos aquí, son las doce ya y seguimos aquí cambiando los mobiliarios. ¿Qué te hace el aburrimiento? ¿Es que no viene? Bueno, estaba grabando y te lo ¿Cómo está la novia? Madre mía. Muy nerviosa. Se me salieron Sí, y además dormía, ¿sabes? Porque me dejan relajada. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Ella te lo va a levantar. Así que no vale de nada. lo un lo día! ¡Te lo he si ¡Te tía lo ¡Te lo un ¡Te pues, si, ¡Te y, y nada, que yo decía, ¿sí? a ver esta pieza, hombre, que se ha grabado con eso, sí, con mi llamada, que es un, un poco complicado. Y no, no, no, no, no, no. que va, se me ha visto súper entretenida. ¿En serio? Sí, Rebe, que nos quiere venir que a vernos. Se ve muy bien, se ve muy mira, bien. Ya tenemos se... que tener por videollamada llamada. yo digo, digo, es que esta chica que no hay que la pise y no. ¿Susi sí, sí, no, se... le has dicho el cacho que Ay, quiero? Sí. ¿Y nosotras? Sé Esa cantabés. ¿De que cala no ahí? ¿De no. cala ahí? Sí, ya, se lo he dicho. Vale. ¿Pero vale. lo siento a ti? Sí, sí enséñame lo que... Es que es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. No digo nada, pero es muy fuerte. Yo me lo veo que me voy a hacer... Me voy a hacer tu boca. Porque tengo su acento. Su acento. Su acento. ¿Ya tengo un Sí. acento. Sí. sabrá que no. Ella, ella lo ve en Internet. Oh. ¿Qué tal te sientes? Me siento muy nerviosa, pero bueno, va pasando el rato y es como que quiero que me vean ya. <risa> ¡Qué emoción! Sí, tía. Y ahora que, ahora que qué irme, ya <risa> me veis así. Adiós. <risa> wow. Muchas gracias. Impresionante. ¿Sí? así. lo metes con el reto, ¿no? Ah, ¿no? ah es más no, sí. ah, ¿sí? no, no se va a ver. No, se ve. no se ve, nada. No, no, no. No dejarían de mirar. Ahí están las cámaras y estamos esperando cuando nos llegan, que tiene que salir esta belleza. Parece que me está doliéndola muy loca. No, ya. Hoy no toca. Oh, mi mamá. Oye, no, mi Pablo, ve mi. Ay, qué guapa. ¿Aquí sí. Sí, está preciosa. Tu madre de negro. Mira, los niños esos. Creo que se han enterado, que, que Están grabando. Están, gra están grabando aquí los de la tele. Se han venido. Mira qué de niños. Oh, qué Ay, qué guapa. Ay, qué bello. La cara de Lima. Ay, qué vestido, Dios mío. ¡Ay, qué guapa la sala! ¡Qué guapas todas! ¡Qué guapa! Sí. Qué bonita la Ay, espalda la de Graciela Ay, qué vestido de la Susi Impresionante Ay, qué vestido Y la espalda de la Graciela, ¿qué ¡Joder! me dices? Están impresionantes todas Lo ¿Ah que viendo? Sí. Dios mío. Lo que está viviendo hoy, ¿eh? Esta impresión es real, ¿eh? Esto no es actuar ni nada, es en la boda Ay, de Reves. nerviosa. Ah, que sí. ¡Uf! Qué bonito. Que, Rebe, cuando me avisen te tienes que salir. ¿Quieres ponerte ya de pie y colocándote? Pero es que vais a tardar mucho. Sé que voy a hacer una segunda pasada o algo? No vale, me ha dicho que, que cuando me avise. De verdad. Eso me ha dicho. Yo, cuando se levante tiene que colocarse algo. ¡Ah! No. Ay, qué fuerte! de matrimonio a sí. <ríe> <ríe> <ríe> ah, la Susy. ¡Ay, que no se mal la ¡Qué pena! Me ha dicho la Susi, ¿eh? Y nadie la ha visto, ni el vestido, ni así nada. ¡Ay, Dios mío! Voy a comprobarlo de la puerta, ¿ves? Sí, mira, ¿ves? Vale. Ok. Nosotras abrimos la puerta. Oye, no la abra, y así se va, me van a ver. No, no, no. Ole, ahora sí. Ole, ole, ahora sí. ¡No! ¡Adiós, ¡Adiós, ¡Adiós! ¡Por favor! ¡Que viva! siempre! De pronto Vamos, ¡Y pronto ¡Hola, chicas <ríe> Bueno, así no. ¿Qué bueno! de mucho ser Se levanta Se Qué bonita la carroza, qué bonito todo. Está lindísima. Ah, que sí. Se la hemos conseguido nosotras. El que quiera el contacto de la carroza que nos lo pida Pues se, bueno, se la ha regalado José. la ha a ver. ¿No puede levantar el poli? No? ¿Qué están haciendo, Amy? ¿Están... ¿Qué están intentando abrir la. La barrera La sí. barrera Pero es que tiene que haber un coche Para que haya una chapa Y se quiera levantar Pero como no hay coche Es un, una carroja de caballo bueno no, <ríe> en pues, a, ver, a ver. Una <ríe> patada Una patada Hola Rebe queda ya abierta o qué? ¿No? En cuanto se vaya al coche, ver, se va a bajar A ver, cómo O sea, que este no va a poder pasar. ¿eh? ¿Dejá, Dejá, sea. Sea. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Vale, mira, salid vosotros. Aquí intentando con, con el coche de policía. La novia, ya ah, llegó la novia, ya, la ya ve está ve aquí. Es. Ay, cómo brillas. Sí. que te queremos retocar antes de que entres. Sí, por favor. Mira, Elena, haciendo nuestra el labor. ¿Por qué? Porque está todos los lados y no me entero. Para <risa> <risa> poner buena cara. Ver, tengo cómo tengo cómo el te vídeo confesando que casi te, te escapabas. <risa> no, me encanta. <risa> me encanta. Que no, que eso es lo que llama la atención. tocado un eh. tocador. Es sí, mi sí, sí. protocolo. Ah, ah ese protocolo de la noche. Claro, tenemos que ir con tocador. Se está grabando, ¿no? no, no, no. Sí, sí, sí, sí. <risa> es el de cámara fuera de cámaras. Sí. Es un amigo. Es la buena. Luisa, <risa> <risa> nos hemos echado. Si sí, no, no, Ana. ¿Dónde está el video ¿Lo tienes tú? Ay, qué gracia. Yo también me lo proveía. Y a mí, sí, sí. mi mamá le sí. quedaba por aquí. Oye, no te rías, a lo mejor volverás las modas. <risa> <risa> ¡Qué tristeza! No me la <risa> he ¿sabes? ¿sabes? que se nos ha olvidado tu chándal. Ah, Pero las zapatillas sí las hemos traído. Pero es que te digo una cosa te, que no me acuerdo. hacer la peluquería. A ver, que viniste rosa, con un chándal. ¿Cómo es el Que se me vea bien, ¿vale? Quédate ahí. Vale. Sonríe más natural. Sí, ¿no? ah, Mauro, cuente para aquí. Cuida, Alberto. Madre mía. Corre. Que te Mauro. Sí, sí, sí. Ah, vale. Madre. Madre mía. Madre mía. Mauro. Sí, sí, sí. Ah, vale cogen de los anillos. Una, sí, está. Ahí ¿Les sí. voy a poner yo. ¿Le vas a acompañar, Iván? Un poquito y luego me pues voy a para pasar. Por parar. acaso yo me voy allí, ¿vale? Sí. Para no sí, molestar. Sí, sí. ¡Que viva mi nieto! ¡Viva! ¿Emi, puedes cerrar ese cuadro? ¿Qué hace feo? <risa> esto que se ¿Venga, ahora ¿Vas a volver a llorar? comprar <risa> un chocolate. un chocolate? Sí, sí, sí, sí. Vamos, aquí, por ejemplo, mi primo Johnny, mi compadre y este hombre que está aquí a mi lado, que Dios lo bendiga mucho es una hora, eh, como digamos, como, de, como decimos nosotros, tal claro, aquí lo que se celebra es da mucho. ¿Vale? Вот